Para realizar el vendaje con vendas de corta tracción, debemos usar la ley de Laplace modificado. Donde P es presión total, T es tensión, N los números de capas, A es amplitud de las vendas y R el perímetro de la extremidad. La tolerancia se consigue aplicando poca fuerza por lo que la presión objetivo se consigue contando las capas, aplicando una anchura de las vendas adecuadas y teniendo en cuenta la circunferencia de la pierna. Calculando el número de capas necesarias y aprovechando el crecimiento progresivo de la extremidad, consigues la presión objetivo sin necesidad de aplicar fuerza.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 hay que asegurar la venda con esparadrapo. es necesario comprobar que esté bien Ahora, con la venda de 10 centímetros, realizamos lo mismo de nuevo